Del 16 al 18 de septiembre tuvo lugar en el recinto ferial de Ficoba en Irún, la quinta edición de Expo Grow, que con más de 5.000 metros cuadrados de pabellones, 180 expositores y 800 profesionales, ofreció al público la posibilidad de informarse y visitar los distintos bancos de semillas, grows distribuidores y empresas especializadas en productos de cultivo. Pogrow, junto con Fundación Renovatio, organiza el Foro Social Internacional de Cannabis de Acceso Gratuito, tomando como eje central el debate de normalización en el mundo al reunir a grandes personajes nacionales e internacionales invitados al debate. En esta ocasión, un foro protagonizado sobre todo por mujeres expertas con larga experiencia en el ámbito de las drogas. En Francia hay la, la, una de las legislaciones más restrictivas de Europa, ¿no? la ley dice que desde que el 70, dice que para la tenencia para consumo personal, el consumo, la, la pena puede ser hasta un año de prisión. Un espacio de reflexión profunda acerca del cannabis y su cultura a escala global. Un gas ha sido un encuentro en el que había muchas expectativas puestas para, para lograr un cambio que la decepción ha sido también muy grande para muchas de las personas, sobre todo porque la, la expectativa era muy alta. Francia es el país con mayor consumo de, de Europa, entonces hay bueno, mayor, junto con España, y hay entonces como un, un tema ahí, ¿no? Un problema es que la ley ni logra sus objetivos y criminaliza, y la ley tampoco se aplica, y es muy difícil eh, abrir el debate en Francia sobre esta esta cuestión. Si, si ponemos el, el foco optimista, también un gas lo que ha puesto de manifiesto es que no hay un consenso a nivel mundial, que los países eh, implementan políticas y estrategias muy divergentes. Hace un año aproximadamente, creamos el Observatorio Español de Cannabis Medicinal y nuestro objetivo es eh, intentar hacer llegar a los pacientes el cannabis con fines terapéuticos lo antes posible. Y para eso estamos facilitando información a los colectivos de profesionales de la salud, médicos, enfermeros y demás. Nos estamos reuniendo con políticos, con la gente que tiene la capacidad de legislar. Las experiencias de en Estados Unidos y en Uruguay Demuestran eh, que sí hay una política que puede ser diferente y que también puede apuntar a la salud pública y, y regulando. ¿no? A nivel mundial es difícil el cambio, es difícil y lento eh, el cambio de políticas de drogas y lo que me queda claro es que el cambio tiene que venir a nivel local y. y, y y cuando seamos muchos que a nivel local realicemos cambios, se producirá ese, ese cambio global. ¿no? Una de las reuniones que hemos tenido más recientemente ha sido con la alcaldesa de Madrid, con Manuela Carmena, que nos ha recibido con mucha atención y mucho cariño, y ha manifestado su interés en, en ayudarnos y en sacar adelante un, un proyecto piloto que estamos diseñando para que haya un dispensario en Madrid, como punto de partida, con idea de extenderlo al resto de la geografía, en el que podamos dispensar eh, cannabis a pacientes eh, con el aval del ayuntamiento, eh, con productos analizados por el, los laboratorios de Madrid Salud. y eh, bueno La idea ha sido recibida con, con mucha energía positiva y esperamos que se, que se haga realidad. Sí, la expo es importante, pero también es un lugar muy comercial, ¿no? Donde las empresas eh, se presentan y hacen negocios, pero también es muy importante el foro, que está organizado paralelamente, eh, que ahí puede abrir la temática en toda su, su complejidad. Me gusta cuando viene a, vender, oh, oh, a sur, y que la gente, boom, cool, y llega el día con sur, y me enamore yo, Las personas aquí advanced mucho más avanzadas en su pensamiento. a una parte, el gobierno, sí, es un poco hacia atrás, pero en otra parte, los que lo llevan son el público, y el público en España está mucho más adelante. Creo que estamos en un momento clave del movimiento, donde hay un relevo generacional, y además de generacional, donde mujeres están tomando eh, un espacio súper importante en el movimiento. Porque esto es un movimiento reformista sobre política de drogas, pero más allá de eso también es un movimiento progresista que busca la igualdad de derechos y que busca que sí hay mujeres y hombres trabajando en conjunto en cualquier aspecto. Actualmente en Chile la situación ha cambiado bastante en relación a, si pensamos, tres años y medio, cuatro años atrás. Hoy en día el uso de cannabis medicinal es una realidad en Chile es absolutamente establecida. Solamente Fundación Daya ya ha atendido y asesorado a más de 7.000 pacientes. Hemos logrado un reconocimiento, una validación social, una validación desde las autoridades y también eh, a más regañadientes desde el mundo de la ciencia, pero hoy día nosotros estamos trabajando en Fundación Daya con 25 médicos que atienden y acompañan a sus pacientes. Y esto ha sido muy importante decirlo, impulsado desde la sociedad civil organizada. cannabis cannabis, tienen Israel to get cannabis. Yo soy hay muchos doctores que todavía les preguntan. El cannabis hoy en día en Israel no puede ser prescribido. Uno tiene que tener una licencia especial del Ministerio de Health. So Así que tengo que aplicar por una licencia. Soy el papá de Graciela Elizalde, la cual es la primer paciente en México en tener un tratamiento de cannabis medicinal. Y pues estoy muy contento de estar aquí en Expo Grow y realmente estoy feliz de estar aquí en España ¿no? y, y dando este testimonio de lo que estamos haciendo en, en nuestro país y pues que ustedes acá en España nos ayuden también a México. ¿no? Vimos el fallo de la Suprema Corte de la Justicia eh, de México que decidieron que cuatro individuos tienen el derecho a cultivar para su consumo personal y el resto de los ciudadanos no tienen los mismos derechos y seguimos en una crisis humanitaria por todo el tema de homicidios, desapariciones, desplazamiento. Entonces estamos viviendo eh, en un país donde hay una urgencia de una regulación de cannabis y en algún momento también de otras drogas. People who use it recreationally are not afraid to use it because of salud, health. They are just afraid from the police. And the people who, who need it as patients. Quieren, quieren no en las compañías cannabis. Hay desafíos todavía, pero es un gran paso. Es un gran paso y que lograron, gracias a esta iniciativa del Gobierno, lograron convencer al Parlamento que aprobó la Ley de Marihuana Medicinal, cómo se va a implementar, de saber cómo eh, las perspectivas de sociales, económicas y de salud van a ser complementarias y van a poder lograrse en las mismas proporciones. Nosotros como fundación apoyar a, todas las, a, to, a toda esta industria, apoyar el autocultivo, apoyar las regulaciones, pero tenemos que ser muy claros, tenemos que buscar la regulación completa de la planta por un lado, pero también tenemos que buscar que existan productos de calidad, que exista una regulación y esto tarde que temprano va a llegar. ...y tiene que ser accesible para todos. Y eso que nos va a permitir caminar hacia el registro de productos... Eh, ...con categoría medicinal de cannabis, de cannabis, ¿cierto? Y que esto pueda hacer llegar y ser eh, utilizado por la salud pública de Chile... ...para llegar a todos los pacientes que lo requieren. Las iniciativas que hemos visto eh, recientemente que podrían pasar... ...son la importación de productos de CBD, no contemplando THC... ...y no contemplando una industria y una produ producción nacional. Es importante también no estar contra la, la inversión extranjera, pero estar eh, no, no reproducir lo que pasa, también darle un lado colombiano a las políticas, valorizar Colombia y el país con estas políticas que se están poniendo en, en marcha. I feel privileged to be here to see all these uh, human rights fighting for the the open policy for drug, and they are the fighting for the people, for the poor people in South America. Además de mujeres también, ¿cómo vamos a integrar indígenas? ¿Cómo vamos a integrar pequeños cultivadores, personas que, han, que tienen antecedentes penales por una guerra fracasada? Que en Colombia hay que pensar el modelo de regulación de la coca, sea para, cannabis, para una utilización medicinal de la coca, que está hoy en día, va a entrar el Parlamento hoy en día con las mismas perspectivas. Salud social, económica. Creemos que vamos avanzando también en la educación comunitaria, en la transformación de la visión cierto, social que había en relación al cannabis y su estigma. Y hoy en día en Chile hay un amplio apoyo ciudadano y nuestra fuerza está ahí. Tenemos que unirnos todos los países, todos los activistas de este... De este... Eh, en el mundo tenemos que estar unidos luchando contra el prohibicionismo, y eso es algo muy importante. Eh, no podemos ganar esta lucha por países solos, ¿no? tenemos que unirnos todos y poder luchar por la liberación completa de la planta, que es lo que todos buscamos a la larga. Esto ha implicado eh, la, la, el nacimiento de un movimiento ciudadano. Lo que buscamos ahora es fortalecer el movimiento, tejer redes y crear eh, una presión desde abajo, desde base, que tiene a las víctimas, a los pacientes y a los usuarios en el centro para poder promover algo que de veras crea una paz.